Ya. Yeah. Yo. Adiós, adiós. Sé que terminamos muy mal y muy baby, mal. Ya no, ya te no, mirar, ya no, te quiero mirar. Ya no, te quiero mirar. No quiero escucharme. hace daño. Siendo sincero, relación de puros engaños la Relación de puros engaños Siento sincero No tuviste culpa Fue mía por darme de ti Disculpa Mi corazón busca refugio Busco la paz Donde nunca hubo Y es que yo no sé ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo borrar mi mente? De aquellos recuerdos felices Ahora solo son cicatrices Son de lo que vives Adiós, Adiós. Sé que terminamos muy mal pero día no te quiero mirar Quiero mirar, ya no quiero escuchar, ya me haces daño, siendo sincero, relación de puros engaños, relación de puros engaños, adiós, adiós, que terminamos muy y mal, baby, ya no te quiero mirar, ya, ya no, no quiero escuchar, escuchar, haces daño. Sincero, relación de puros, engaños. de puros engaños Adiós, sé que terminamos muy mal Baby, ya no te quiero mirar Ya no quiero escuchar, te extraño Estoy Sincero, relación de puros engaños